hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy veremos la primera parte de las hormonas ¿Qué veremos qué son las hormonas procesos en los que intervienen y hormonas importantes y por último qué es el sistema endocrino y cómo se relaciona con las hormonas no olviden que pueden seguirme en las redes sociales como son Facebook e Instagram, y por qué no ahora lo pueden hacer a través de Telegram. Este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Es una empresa de manizales que se encuentra ubicada en Caldas, Colombia. Podemos ver algunos de sus productos destacados. Podemos ver el gel antibacterial, alcohol al 90%, jabón líquido antibacterial, amonio cuaternario y, ¿por qué no?, el hipoclorito de sodio. Acá pueden ver sus teléfonos y su página web www.industriaselreflejo.com. Ahora, no siendo más, comencemos con el tema. Definamos qué son las hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en diferentes procesos, los vamos a ir mirando. Acá podemos ver un ejemplo de una hormona muy conocida que es la adrenalina. Es aquella que actúa cuando una persona, un ser humano, se encuentra en peligro se genera este tipo de hormona. Veamos en qué procesos interviene. Podemos verla en procesos en los cuales se encuentra el metabolismo. Acá podemos ver, por ejemplo, procesos de digestión, en los cuales hay diferentes órganos que forman parte de él. Ahora, también forma parte de todas las etapas de crecimiento y desarrollo del ser humano. Y no podemos olvidar que forman parte en todo lo que tiene que ver con la reproducción. Ahora veamos hormonas importantes. ¿Qué hormonas importantes hay? Empecemos con la primera, la insulina. Esta hormona es imprescindible para la utilización de la energía de los alimentos que entran a nuestro organismo ya que permite que la valiosa glucosa ingrese a las células del cuerpo. Generalmente, las personas que sufren de diabetes tienen def deficiencia de esta hormona. Ahora, otro hormona importante, la tiroides. Es aquella que regula el metabolismo y la temperatura corporal. Es necesaria para el crecimiento y ayuda a que el sistema nervioso funcione de forma óptima. Regula también la asimilación de diferentes nutrientes y es fundamental para regular el ritmo cardíaco y el desarrollo de la piel. Muy importante esta hormona. Ahora veamos otra hormona, el cortisol. Sirve o ayuda al organismo a controlar el estrés, reduce la inflamación, contribuye para un buen funcionamiento del sistema inmune. Ayuda en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y mantener los niveles de azúcar en la sangre constantes, así como la presión arterial. Es una hormona muy importante. Y ahora veamos la siguiente. Prolactina. Es aquella que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Entonces, no olvidemos la insulina, tiroides, cortisol y la prolactina, hormonas de gran importancia. Ahora miramos el sistema endocrino y por qué es importante por las hormonas. Está formado por glándulas que fabrican hormonas, entonces ya pueden ver la gran importancia que representa. Veamos algunas características del sistema endocrino. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Este permite que las hormonas lleguen a las células de otras partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción, de allí su vital importancia. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que ya haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias, como el calcio en sangre. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios en el equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. O sea que el sistema endocrino se relaciona mucho con la parte inmune y en toda la parte de la fabricación de hormonas. Acá podemos ver algunas de sus partes. Hipófisis, el timo, tiroides y paratiroides, las suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos. En una siguiente parte nos concentraremos en cada una de estas partes y su importancia en el desarrollo del sistema endocrino.